manera los medios terminan transformándose en fines, absolutamente. Y que lamentablemente también tiene que ver con la mercantilización de la educación. O sea, básicamente la idea de que la educación ya no es un bien en sí mismo, no se refleja sus propios códigos, sino que en el fondo lo que tiene que ser, tiene que funcionar, tiene que ser funcional para la productividad eh, a futuro. En este caso, la escuela también se transforma en una suerte de sistema de productividad. O sea, básicamente para poder adquirir recursos suplementarios. Y esa presión, evidentemente, va a ser traspasada a los estudiantes para poder justamente llevar a eso. O sea, básicamente se perdimos el sentido de lo que tenía que ver para qué estamos formando a estos estudiantes. Y eso se percibe también en los propios estudiantes. Un poco de los reclamos históricos del movimiento estudiantil, por ejemplo, tiene que ver con eso. Tiene que ver, cuando se habla de educación de calidad, por ejemplo. Y no solo gratuita, sino que de calidad, cuando se habla de eso, se refiere, digamos, a tratar de, eh, de alguna manera, reconstruir ese sentido original que tenía el sistema educacional. O sea, básicamente que servía justamente para tener gente que tuviera, que fuera, digamos, eh, gente que tuviera la capacidad para desarrollarse plenamente en su vida cotidiana. Eso ya no es en ese sentido en un sistema subsidiario, donde digamos, el rol del Estado eh, es bastante limitado para poder generar ese proceso de socialización también, eh, y donde el sentido de la educación para, muchos, para muchas escuelas no tiene que ver con necesariamente con producir eh, o crear digamos, un espacio de socialización, sino básicamente con establecer eh, ciertos criterios de producción de mejores estudiantes y de una suerte de élite, evidentemente se pierde sentido de la educación. A eso me refiero a poner, digamos, lo, transformar los medios en fines propiamente tal. Aquello que era básicamente un medio para mejorar la educación, que era establecer incentivos, que era de toda una racionalidad que era coherente en su momento, termina finalmente eh, pervirtiendo el sistema propiamente tal. Entonces sí, evidentemente, o sea, lo sienten los estudiantes, lo sienten de manera clara, eh, eso, eso lleva, digamos, a una presión en ellos mismos, una presión de las familias por obtener, obtener resultados también, porque mientras mejores resultados pueden acceder a mejores escuelas, pueden acceder, por ejemplo, a un sistema básicamente bastante piramidal en ese sentido. O sea, básicamente la presión comienza ya, y en Chile lo se ve claramente, comienza en el preescolar. O sea, básicamente pasar ciertos test eh, que van a llevar, digamos, a, eh, a obtener un mejor a ingreso a un mejor. Preescolar que va a llevar a una mejor escuela, que va a llegar después a una mejor universidad, y eso nos va a obtener mejores puestos. Pero entre medio de todo eso, cuando estamos en esta máquina, todo eso pierde sentido y no sirve para nada. Entonces, a eso me refiero con el, la pérdida del valor de la escuela. Entonces, agredir, es, ser violento, da lo mismo, cuesta cero, da lo mismo, en el fondo, para una gran parte de la población. <risa>